Terreno urbano en venta en Covisa, Toledo. Bienvenidos a este vídeo donde presentamos una gran oportunidad de inversión en el sector inmobiliario. Si estás buscando un terreno urbano en venta en una ubicación privilegiada, presta atención a los detalles que te presentaremos en este vídeo. Te contaremos todo sobre este terreno urbano en Covisa, Toledo, para que puedas aprovechar esta oportunidad de inversión. Descripción del terreno. Este terreno urbano en venta se encuentra en Covisa, una localidad cercana a Toledo. Tiene una superficie de 1.420 metros cuadrados y cuenta con todas las facilidades necesarias para construir la propiedad de tus sueños. El terreno se encuentra en una zona urbana, con acceso a servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado. Además, la parcela es completamente llana, lo que facilita la construcción. Cuenta con una nave que ocupa parte de la extensión, la cual podría utilizarse como estructura de una nueva construcción o demolerse para dejar toda la superficie diáfana y así poder construir una nueva estructura. Ideal para una casa ecológica con una parcela enorme, o bien para una promoción entera. Pero antes de entrar más a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Potencial de inversión. Este terreno urbano en venta tiene un gran potencial de inversión. La ubicación privilegiada y las facilidades disponibles lo convierten en una oportunidad única para construir la propiedad de tus sueños. Además, Covisa es una localidad en constante crecimiento, lo que hace que la inversión sea aún más atractiva. Si estás buscando un terreno urbano en venta en una ubicación privilegiada, presta atención a los detalles que te presentaremos en este vídeo. Te contaremos todo sobre este terreno urbano en Covisa, Toledo, para que puedas aprovechar esta oportunidad de inversión. Ubicación privilegiada El terreno se encuentra en una ubicación privilegiada en Covisa, Toledo. Está ubicado cerca del centro de la localidad, se trata de un terreno urbano en el centro del casco de Covisa. Se encuentra en una ubicación privilegiada, muy cerca del Ayuntamiento, la iglesia y la zona comercial, pero al mismo tiempo en un espacio muy tranquilo, sin tráfico de coches ni ruidos. Lo que te permitirá disfrutar de todos los servicios necesarios a pocos minutos de distancia en un entorno tranquilo. Además, la parcela se encuentra cerca de la autovía A42, lo que te permitirá acceder rápidamente a otras localidades cercanas. Conclusión. No dejes pasar esta oportunidad única de inversión en el sector inmobiliario. Este terreno urbano en venta en Covisa, Toledo, es una inversión segura y rentable que no puedes dejar pasar. Si estás interesado en conocer más detalles sobre esta propiedad, no dudes en contactar con nosotros para obtener más información. Haz una inversión inteligente y aprovecha esta oportunidad. Se trata de un terreno urbano muy bien situado, en una zona tranquila del casco urbano de Covisa, con una amplia superficie y una nave que ofrece diferentes posibilidades de uso. Muchas gracias por ver nuestro vídeo sobre este terreno urbano en venta en Covisa, Toledo. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros vídeos como este. Hasta la próxima.